Tenemos que tener cuidado, mm. y no solo cuidado, mm. tenemos que estar bien atentos, y esto te lo digo de forma seria, porque aquí en San Francisco de Macorís, hubo una vez, creo que fue eh, Jorge Luis que ha trabajado, que nosotros hemos trabajado, Jorge Luis y yo, en, en tiempos de ciclones y cosas así, le iba a pasar la cola, creo, de una tormenta. Eso la, mira, y eso me acuerdo pero de esa mira, vez. Pero mira, que te voy a decir algo. Y esa vez... Hubo una inundación de muy, en muchos sectores que están cerca de los ríos, que eso fue fatal. Porque la gente, me acuerdo como ahora, se, se durmió en el sentido de que no le, do, le dio mente. También sucedió, estaba relajando, también sucedió. Usted se acuerda la vez de la tormenta que pasó en el 2007, cuando, la, cuando ganó el campeonato Boston, que la gente estaba celebrando. Usted se acuerda cuando Boston le ganó a los Yankees. Que la gente se enfocó mucho en ese campeonato, que al otro día llegó ¡Pan! La tormenta, y también el eh, eh, limón de Yuna y, esos, y esa zona también le afectó la tormenta. Y también pasó cuando, hace poco, no, no tan reciente, cuando el alcalde Alex Díaz empezaba a entrar, me acuerdo. El histórico alcalde. El, el histórico alcalde, el mejor alcalde que ha pasado en San Francisco de Macorís. Y me perdona, José Luis no le gusta esta palabra, pero lo voy a decir. Cuando la calle Alesía recién entrando vino una creciente de río porque la lluvia fue muy constante y hacían que esos tipos de, de zonas fueran muy vulnerables. La tormenta Isaac, el ciclón que le dicen es ciclón, Isaac, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo estoy viendo que el COE y las autoridades están informando mucho, pero no estoy viendo la gente muy activa en las redes. O sea, no lo estoy viendo mucho, dándole, no veo que la gente está haciendo mucho caso. Señores, háganle caso, y más nosotros, que en la provincia de Duarte, es una zona que casualmente ayer, mandó, te mando un saludo, Renier. Ah, Renier, mi hermano Renier. Que fue que me envió la información ayer, y me dijo que le hablara, pero se me fue por lo de la reina y eso. Pero... Va a pasar por Puerto Rico. Ustedes van a ver primero cómo afecta a Puerto Rico. Y cuando vean lo que afectará a Puerto Rico hoy en la noche, ustedes verán cómo esa tormenta, ese ciclón, nos va a afectar a nosotros. Voy a dar algunos datos eh, sobre, sobre, lo que va, sobre lo que va a venir de la tormenta. Y dice así. Eh, ok, tengo aquí la información. Ok. Se puede convertir en tormenta, dice aquí Gloria Ceballo, indica que la potencial ciclón de Tropical 9 a unos 910 kilómetros de la isla de Saona se mueve hacia el noroeste en 300 kilómetros por hora. Con un viento máximo sostenido entre 575 kilómetros por hora, los vientos con fuerza de tormenta se extienden en unos 445 kilómetros fuera de su centro, además que podría convertirse en una tormenta Isa, Isa, Isaías. Atención, trate de hoy mismo. No sé si ahora usted puede ir ahora. Y, de, y fuera bueno que, que la hubiera, hubiera sido bueno que Danilo, el presidente, hubiera quitado el toque de queda hoy para que la gente pueda abastecerse y cuidarse para hoy en la noche o mañana. Porque no se puede dormir, no le no se puede uno dormir con esta tormenta. No se le puede dormir a esta tormenta, a esta posible tormenta que va a pisar eh, ya mañana en la mañana. O ya hoy en la noche estará en Puerto Rico y mañana en, eh, y mañana en la mañana comienza a entrar a la República Dominicana. Neto, flow Otra cosa que las la personas piensan cuando no es ciclón, ya no, no trae daño. Sí. Pero aquí, sabiendo el sistema Cloaca, ¿cómo es? Cloacal. ¿Cloa ¿Y, la, y la cañada. Y la cañada ¿Y que... Y los sí. deslizamientos de tierra, tres días, es más, un día, un día, el día entero lloviendo, lloviendo. es un problema en este país, un día entero de las 8 a, Arancoa, a las 5 todavía está lloviendo, es un problema, puede ser en Santo Domingo, en Santiago, en cualquier lado del país, entonces la gente, yo yo veo como las autoridades como que están lentos en eso, Está bien que no se quiera alarmar a la persona, pero usted tiene que estar atento. porque. Yo, estoy la viendo glúa, la autoridad, el agua, yo veo la, la autoridad es atenta. La, o sea, yo estoy viendo la autoridad es muy concentrada en informar. Está bien. Es la gente que no está como en eso. O sea, la gente lo está viendo como que tienen no es... Que ponerse, tienen que ponerse para eso. ¿Por qué? Porque después peor cuando lo agarran desprevenido de esta tormenta. Isaías que toca tierra mañana. Sí, tú, va, mañana en la mañana ya. Mañana en la mañana están ya las la lluvias. Se va a ir sintiendo este fenómeno que tiene uno que cuidarse y abastecerse de lo que... Los que tienen dinero pueden abastecerse. Uh -huh. Yo cualquier cosa, como pan de Génesis. Sí. No entiendo, porque no. hay detón en esa nevera. Yo puedo comprar mucho arroz y huevo. Ya yo esta cuarentena me ha enseñado a tirar el huevo hasta la vista. Huevo encebollado, huevo a la vista. Claro. No, y, y, es, y es bueno, importante res, eh, resaltar que la vez que pasó las inundaciones no fue porque la tormenta era muy dura. Eso es lo que lo que quiero que la gente entienda. ¿Sabe? No, exacto. Por eso que hay que tener mucho cuidado y ojalá que hoy, y no he visto nada suspendido. No veo nada que, que se hable de suspensión. Entonces, le digo, la tormenta, la vez que pasó la tormenta fue por eso. Porque la creciente de agua... Y la gente que se durmió y vio, y cuando le llegó ya eh, eh, el río, eh, lo, le afectó muchísimo. Activo mi amigo Randy, Randy de lo mío personal, hermano eh, de Rome, un tipo, un muy trabajador, de lo mío personal, parte del equipo de Telenor.com. Sí, parte de nosotros. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, la creciente de río, al otro día hubo un poquito de agua. Que me acuerdo yo que me le fue una cosa la guagua. La vaina de, de adelante y Pero, cosas. Oye, eh. cuando viene ahí, ver, ¿tú ves? Pero qué que tiene que ver eso, Neto. <risa> es que es un jipetón. Pero último, a mí se me fue la cosa en los tenis. Eh, con esa agua. Hace poco hubo una creciente. ¿Tú te acuerdas, Neto? Que, que, que se llenó lleno de agua ahí en la libertad. Sí, en la que el, el Yo duré. bonito también se, se llena. Ese día yo estaba con un pique. te saben que... El, me, me hicieron salir ese día. Yo que no quería salir. No, que vamos a poner fulano. O sea, la doctora. Ahí. Y ese día me metí yo por esa y por ahí, por ese... La caliente. libertad se pone y, y, y la Sánchez. Caliente. Saliendo por ahí de Yoma. Por ahí de Yoma. No hay unos niños que van tirados Usted decía... Yo, mira, yo, yo, por, yo dije... Yo, niños voy a... yo mismo dije, no, no, la guagua va a quedar aquí. A voy aquí yo voy para a acá, Jorge, para este lado, porque no puedo mirarte bien. <ríe> y si, si, sí, si, siento que sí, sí. me está haciendo señas. Entonces... Esa vez lo que fue una agua pequeña y mira la de creciente. Par de, de, de par de, oh, un no. par de horas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mira, aquí hay zonas que lamentablemente se inundan rápido. Aquí está la zona cerca de Quimo. La Sánchez la, Sánchez. la Sánchez. Ahí, la Jovo Bonito allá. Jovo Bonito ahí. Eh, en la Salcedo. Ay, Barrio Azul, mi hijo. Barrio Azul. El puente Jaya, por ahí, por donde se. ¿tú Ugamba. ¿Usted se acuerda de la casita? ¿Usted se acuerda de la casita cuando la agarró y la de. Uu, la de barato? Ugamba. Ugamba. Son sitios que. Que después tú no puedes, no puedes ni cruzar. Pa ah, ahí también, ahí en esta calle. Oh, eh, en ese, en la Fran Grullón. La José Reyes. La José Reyes. No, son. Ah, el cuartelito de la libertad con Salomé Ureña. Ay, Dios mío. Ah, que ahí eso se pone que es un lago, güey. Eh. Así que yo lo estoy o sea, diciendo desde ahora. Es muy posible que va a haber un incremento de agua que va a durar mucho desde hoy en la noche hasta mañana. Y eso, miren, eh, afectará a muchos sitios en, en, en lugares vulnerables. Entonces tenemos que estar atentos. Cuidados. No sí. No, sí, no, porque la gente ah, tira la basura para que el agua, el agua se la lleve, lo que hace es que se tapa la tubería, guay, entonces lleva eh, se pone más. Ah, ¿sabes qué es el también? Eh, cerca del porvenir, por ahí. Todo eso se inunda, porque eso tiene nunda. que ver con, con la cañada grande también. Todo eso que se tapa los platos. Yo me acuerdo como ahora, no sé si yo he en redes sociales, cuando, la, porque fue de un pronto, eso fue yo te digo, cuando ale cuando cuando empezó, el agua comenzó a bajar. Sí, y exacto. Y vino, eh, ahí fue que se fue la casa. Una casa se fue ahí, en frente a, al puente de Jaya. Iba el agua ahí y vino esa crecida de agua, porque eso es lo que pasa. Cuando llueve mucho, Atención, llegan... Un carro lujoso, viven en de Cómodo, allá abajo, ah, de diagona, sí. ¿Sabe dónde? Aquí se ponen nada Esa, a, de eso son sí, laguna. la que decir, hay que decirlo. Son construcciones Ay. encima de lagunas. Hay organizaciones que, que tienen que, que van a estar un poquito inundadas. Sí. Que atento con eso. Miren, ahí cerca de por ahí donde está Palmares, de mira. aquel lado, que hay un río. Mira, la Brugal. Hay ah, el de los mira, mira, hay ah, Eso ahí. La Brugal se inunda entera. Campo, y, Fernández. Campo Fernández, ni se diga. De Talí, lo, lo a, mí, a mí me gustaba por eso, vivir allá donde yo vivía antes, en el barrio es una loma, ¿eh? entero se ha jugado, ahí. Eso es una loma. No, pues eh. Aquí fue el tiempo del mundo, la parte de los ricos. aquí de coger solares, ¿no? eso, todo Esto fue planificado. Sabes, fue planificado. Eh. Eh. Como que esto fue planificado. <risa> <risa> este pues ahorita está con <risa> vaina. <risa> esto fue planificado. ¿Y cómo se sucede San Francisco? ¿Y qué va a hacer Macoría Fue robado, mío. Cogiendo solares. saludo a mi madre, Balbina pero esa zona, mira, esa zona ahí detrás de, de donde hay un... Que trae, va a ser río Jaya, atrás del Palmares. Que eso se desbordó una vez... Ah, sí. ¿Tú te acuerdas de una guagua que se metió? Que intentó cruzar. Del otro lado. Se la llevó con todo. ¿Eh? Y la vez que pasó, y chamaco. ¿usted se acuerda de Gidi? ¿Cómo era que se decía? que decía como Jimmy, era Jimmy que se llamaba, Qué que era. iba un a, viejo con tu y familia, se metió de que a coro, de que a nadie que recorrido por, por el agua, y la jipeta se le dañó con todo y se la jugó. ¿Tú no te acuerdas? <ríe> sí, que el tipo iba en la guagua, y la mujer, ay, ma, ay, Jimmy, no, por aquí no, Jimmy, Jimmy, pa. hasta que la guagua vino y se quedó, yo no quiero decir a Jimmy que llamaba ¿Qué hay que yo me acuerdo con eso, que hay que la gente tenemos que estar atento atento a Telenor que seguro que tengo sí sí que tengo entendido que va a dar una estará informando a la población de todo lo que te estará sucediendo porque si yo estoy, estoy sintiendo que la gente como que no le está dando como eh, no, no no está prestando atención a, la, a, a este ciclón que viene, que se puede convertir en tormenta y lo peor que nos va a dar de frente. De frente, de frente al cibao. Así que el agua es buena. Ayuda mucho a, tú sabes, con esta sequía y todo eso. Pero cuando ven ese tipo de agua, ¿eh? Yo tengo yo todo to, yo to preparado. Todo. Pues si acaso uno tiene que ir uno no sabe. Eh, vean esto, Flor. Sí. Sí, no pues compra. Ahí va a que... pues compra? ¿Qué compra ni Hasta compra? Hasta pan no pepín claro, por saco. ahí. Un almacén, una de, la despensa de Génesis yo estoy loco que venga, Es una góndola de de venir que que Vaya pasar. la publicidad Eso es falso, de toda falsedad de a que que Sí, hacer. oye, oye Esto sí votan